Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a empezar rápido la presentación, como en todos los eventos que organizamos, ¿vale? Yo simplemente darle la gracia a Carlos y a todo el equipo por no solo por el evento, sino por los tres años de apoyo a nuestra plataforma que lleva dando. Es grande la deuda de apoyo que tenemos con él y lo mínimo que podemos hacer es venir aquí a su casa e intentar ayudarle desde nuestra posición en todo lo que podamos, ¿vale? Él nos va a dar una pequeña charlita de su negocio tanto de Electrosur, una empresa que lleva más de, más de 30 años en Marbella y Caraila, el 21 que llevarte para manera fracasona ¿vale? y luego, como bueno, pues siempre, pues, haremos la parte más divertida, que es la presentación de todo sabiendo a lo que nos dedicáis cada uno ¿vale? así que nada Yo de todo agradecer a David a él, por hacer este evento hoy y nada, verdad quiero decir, que esto hace un hacer las por aquí hoy en el año 77 y aquí seguimos agradeciendo de él y después, hace dos años, pues a Canaria 21, una empresa dedicada al tema fotovoltaico. Este año pasado pues, ha sido un, un gran, una, una gran revolución en el sector y en la zona. Estamos prácticamente metidos en la provincia de Málaga, también, aparte de Cádiz, hemos hecho bastantes proyectos, estamos a la espera de expandir un poquito más. Y nada, y, como siempre, David, pues, desde el proyecto que empezó, inició hace tres años, pues, estamos apoyando. Y nada, lo dedicamos pues, a todos los temas de instalación eléctrica, domótica, teleco, iluminaciones, oídos, y el tema fotovoltaico, pues ahora mismo pues, es la, la novedad, el boom y con mucha, muchas gracias, mucha, mucha, con muchos objetivos. Aquí tengo parte de nuestro equipo, una parte un de trabajo de allí, que está entrando hoy a este evento, y nada, agradecer a, si a ustedes por venir y que cualquier duda, pues, estamos aquí con ganas de comentar algo de momento. Ay, perdón. No, no, no, ah, no, no, eh, es que no, eh, estamos, eh, eh, no, estamos eh, eh, no estamos acostumbrados. Elena. Elena, Elena, Elena, Elena. Elena. Elena, Elena, Elena de viene de Marbella y M95 con su compañero, con... El Es que no estamos acostumbrados a ver a las cámaras Y que no así, no gracias por venir. Juan Carlos Benítez, que se ha encargado él personalmente de ponernos en los grupos, de darnos la información de este evento. La verdad que, bueno, pues mira, al final se han reunido muchas personas de todos, de diferentes sectores. ¿no? Así es, buenas tardes Elena, muchas gracias por venir como siempre y aquí es, eh, al final, pues hay más de 40 empresarios diferentes, diferentes sectores y bastante bien, bastante, bastante, bastante, bastante agradecido. Pues también de tu empresa, vamos a hacer un repasito, que ya los conocemos, para el que no la conozca también porque aquí hay sector inmobiliario, hay pasajistas hay un poco de todo, de cocina y ahí pues, por supuesto estas placas que están ahora mismo funcionando genial también tienen que intervenir. Entonces... Así es Elena, pues como siempre Electrosur, Estrosur nace el hace el año 77, gracias a mi padre, también está por aquí hoy. Y nada, aquí seguimos al ritmo con todo el tema de instalación eléctrica, domótica, teleco, todo demás. Y después el lanzamiento del de tema fotovoltaico de Carayla 21. Aquí estamos, la, el boom de, de la placa fotovoltaica. Para este año este año ha sido más de, más de, superar mínimo el año pasado y más de más de 250 300 instalaciones. Acabamos de empezar, ¿eh? Sí, no. este mes, este mes no se puede hacer mucho, eh, por lo menos hay lluvia, nos está agradeciendo mucho, pero también está, está retrasando un poquito los objetivos, pero bueno, no pasa nada. Eh, se conllevaba y que esto empiece lo más fuerte en marzo, marzo para adelante será la locura total. Muchas gracias, Carlos. Ah, sí, Enhorabuena vosotros. por esta iniciativa. Nada, muchas gracias. Hablamos con David García, que es el artífice de este proyecto, que estamos aquí reunidos entre amigos y empresarios. Colabora Empresa. ¿Cómo se forma esta plataforma? Bueno, nosotros creamos esta plataforma en la pandemia, un poco por la incertidumbre que se generó. Y la idea fundamental es ayudarnos empresarios de diferentes sectores a generar negocio mutuamente. ...hoy estamos aquí en este evento con Carlos Benítez... ...y con su equipo de Electrosur, ...porque ellos nos han apoyado al principio... ...y estábamos en la necesidad de hacer algo ya con ellos... ...y que nos abrieran sus puertas. ¿Cuántas empresas se han citado hoy en este evento? Hoy tenemos 40 empresas aquí confirmadas... ...de diferentes sectores... ...de cocina, ¿no? Que sería Exacto, en mi caso particular, pero bueno... ...inmobiliaria, construcción, arquitectos, interioristas... Eh, ...abogados, o sea, hay sectores realmente tenemos... 150 empresas en la plataforma y sectores son 45 diferentes los que hay. Como un new working que cada uno se va a sus tarjetas, tarjetas en manos y a, a colaborar unos con otros, ¿no? Esa unión, ¿no? ¿Y ese evento se va a hacer más tiempo, vaya a ser más eventos? Sí, nosotros hacemos todos los, todos los meses uno o dos eventos organizamos. Siempre intentamos focalizar mucho en diferentes sectores. Y, y sobre todo en ese tipo de, de eventos lo que buscamos es el mayor impacto posible y dando protagonismo a todas las empresas de nuestra plataforma. Bueno, muchas gracias por atendernos y espero que esto sea positivo para todos y se cumpla los objetivos, gracias. Sí, gracias. Hablamos con Jaime Vázquez, que él es paisajista y también se encuentra en este evento donde vamos a unir las sinergias, ¿no? Totalmente, muy contento de estar en este evento organizado por Colabora, que solemos venir a, a todos. Para, ...para bueno, aumentar el volumen de negocio que, que tenemos actualmente. Cuéntame de tu empresa, ¿qué hacéis, cómo desarrolláis? Este somos, somos un estudio de paisajismo desde el año 85 aquí en Marbella... ...y bueno, estamos especializados tanto en el diseño... ...como en la ejecución de jardinería... ...principalmente viviendas independientes... ...pero también hoteles y centros comerciales... ...tanto en España como en el extranjero". ¿Qué pronóstico hace de este 2023? Pues muy bien, eh, realmente nosotros hemos empezado el año muy bien, es verdad que teníamos muchas obras desde el año pasado que todavía están en ejecución, pero bueno, eh, preveemos que el 2023 va a ser incluso mejor que el 2022 y el 2024 por las obras que tenemos firmadas prácticamente lo mismo. Muchas gracias. A vosotros. Georgina Esther trabaja en un sitio que a mí me encanta, que es tema viaje. Bueno, Georgina, qué bien, ahora ya que empieza ya mismo la primavera, dejamos el invierno atrás, época de viajar, proyecto también pasa San Valentín, Uy. o bueno, qué bien, ¿no? Que nos regalen un viajito. Cuán Georgina, un poquito de... Sí, bueno, nosotros tenemos una agencia de viaje que se llama We Travel. Y la diferencia con las demás agencias es que nosotros eh, trabajamos con partners, o colaboradores, vamos a decir, que eh, están enfocados en la sostenibilidad. Eh, entonces eh, tratamos siempre de encontrar eh, lugares que sean pequeños, que estén muy enfocados en la sostenibilidad, que ayuden. Eh, a desarrollar la comunidad local de los diferentes lugares eh, que vendemos. Y tenemos como destino todo lo que es Asia en general, África, por ejemplo, eh, safaris en Kenia y Tanzania, en Sudáfrica. Eh, tenemos también extensión de un safari hasta Zanzibar para el tema de las playas si quiere hacer un safari combinar con playa, eh, siempre por ejemplo si hacemos los tours tratamos de que las personas siempre tengan una, una perfección ...del lugar, un poco diferente a los de las turistas... ...siempre tratamos de que si la mayoría va a la derecha... ...nosotros vamos para la izquierda... ...tratando de buscar, de evitar el agro... Eh, ...cómo se llama, todo el, el grupo de personas grandes... ...y eh, que realmente, como te digo... ...la comunidad local tenga un beneficio... ...de ese turista que está llegando. También te quiero preguntar, porque claro, durante la pandemia... ...se vieron muy afectados lo que son temas cruceros... ...¿trabajáis también? Bueno, crucero no es nuestro fuerte, eh, para hacerte sincera, porque como te dije anteriormente, trabajamos con alojamientos pequeños, tú sabes que los cruceros son un poco masivos. Hay público para todo, pero no es el tipo de público que nosotros, que nosotros tratamos exactamente. Bueno, pues enhorabuena y que vaya muy bien. Este Muchas nombre. gracias, gracias. Carlos, preséntanos a uno de los empresarios que se dan cita también. Uno de Aquí tenemos a Noel, uno de los organizadores y los que gracias con David, es de los que está a y tenemos este evento hoy. Te lo paso aquí y aquí tenemos. Gracias, Noel, ¿qué tal? ¿Cuál es tu, tu apellido? Yo soy Noel Leal y también colaboro con, con, con Colabora Empresa. Vamos a repetirlo porque me sí. Sí. No, venga, sigue. Eh, me llamo Noel Leal. Eh, so, for, formo parte del equipo de Colabora Empresa, dando una mano a David con la organización. También, bueno, soy autónomo y estoy en la parte de, de decoración de interior, también con la parte inmobiliaria con 121. ¿Cuál es el pronóstico de inmobiliario acá en un futuro corto en este 2023? Algo impredecible, la verdad, porque es que. Hay muchos comentarios. Se le dice que la tendencia es ahora bajar, pero ahora con los intereses de los de los bancos, pues eh, todo está por verse. Todo está por verse. obras viejas o obras nuevas? En, en realidad, obras nuevas. Obras nuevas. ...sobre todo el extranjero que quiere invertir... ...para alquilar su piso con, con en vacacional o algo así... ...pues lo que busca más que todo obra nueva... ...yo particularmente trabajo con público belga... bueno ...tengo relación con bélgica porque viví muchos años allí... ...y tengo contacto con las agencias belgas... ...y lo, yo les recibo acá y buscan más que todo algo nuevo... ...y a lo belga, digamos. ¿Cómo ves eh, Colabora Empresa? Genial, genial, la verdad es que es una plataforma que con la intención de ayudarnos entre todos, de colaborar entre todos y pues trabajar todos por Marbella. Muchas gracias. Gracias a ti. pues les presento a Ute, que es abogada, y pues la dejo presentarse por ella misma. Bueno, Ute, qué bien, tener una letrada siempre en una empresa es importantísimo, ¿no? Eh, sí, es muy importante. ¿Cuáles son tus temas fuertes? Mis temas fuertes, derecho mercantil, derecho fiscal, hablo cuatro idiomas, hablo y bueno, y derecho administrativo, y hablo cuatro idiomas, hablo inglés, alemán, francés, español, también represento una, una empresa americana aquí, que tiene una villa de lujo en Puerto Banús, y también nos dedicamos al Property Management, que es una nueva actividad que estamos lanzando ahora mismo. Como ya tenemos experiencia con nuestra villa propia, pues eh, queremos pues, contar las clientes para, para estos servicios, que incluyen todo, desde servicios legales hasta pues si necesitas un fontanero, vas a hacer una reforma, una obra, una cosa totalmente íntegra. Siempre decimos que mejor prevenir que curar, ¿no? Sí. antes. Eh, ...no sé, ¿qué consejo tú le darías a nuevas empresas... ...que vayan a abrir, eh, enfocándonos en lo legal, no?... ...¿qué consejo Pues, muy importante tener un muy buen asesor fiscal... ...alguien que dé un servicio muy personalizado... ...de ver qué es lo que necesita exactamente el cliente... ...porque dependiendo del sector... ...o también de la envergadura del negocio... ...pues, eso hay que personalizarlo mucho... ...o sea, a ver si es con una SL, si es persona física... Eh, asesorarse bien y empezar bien para luego y luego cuando se crece pues también pues informarse porque cuando uno crece igual luego tiene otras necesidades y hay que adaptar la, o sea, adaptarse a la legalidad ¿no? y ya pues ser un grupo y ver pues cómo cómo gestionarlo Eso muchas es gracias muy... no pues muchas gracias a vosotros gracias.